Yang, Yang, it out, man. Bomba, este es por la family. Family. Yeah, este es por la family. Family. Yeah, listen chape, chopping. Díselo tú en la puta casa negro Ya son 20 y tanto Y no es para tanto Le dan cuenta Si yo no me canso Furioso si me atraso o no Si me falta un casio Entendí que no soy pobre Aunque ande casi descalzo ya yeah. Tengo una cara que uff, de este loco es malandro o está cerca en el hood. Por ser diferente me ignora hasta el buff, pero rela, mi apariencia no define mi gru. Uh, si son más de las seis, fijo, me para la ley. Si novia, trato de un gangster, con ella trato de un rey, man. Ni saben qué vestirse bien en otro sitio, ni sabrían quién es el malo RM. Eh. Conozco mis derechos lo suficiente para saber que el uniformado ya no es gente. Quieren verde siendo verde y las maduras no vendrán si el proceso se lo pierden. La calle no respeta rango, la humanidad se perdió y nadie le está buscando. Por una ayuda dime cuánto, para saber si con la gracia estoy pagando o estafando. Se puede decir la verdad. Déjame la muerte si tú quieres, pero no soy quien te hiere, sino el que te sugiere A cumplir con tus deberes y a que creas en quien eres No hay nadie que te frene, si te lo propones, puedes Es el sistema con el que hay que combatir Son los únicos culpables que se extinga el porvenir El código indescifrable para alcanzar surgir Seguirás comiendo un cable si solo piensas en ti La mirada más allá de la punta de tu nariz La miseria no es razón para que te sientas feliz Ser de barrio no es sinónimo de tener pobreza en la mente y Corazón Tienes una gran riqueza No supongas nada y nada lo des por hecho Aclara las dudas y sobre todo mete el pecho El suponer solo te hace inventar La respuesta está en tus manos Solo en ti debes confiar Recuerda siempre dar lo mejor que hay en ti Que el esfuerzo sea el máximo Y no dejes de reír Haciendo todo lo posible No te vas a arrepentir Mucho menos te recriminarás Si no puedes cumplirme. Este es por la family Este es por la family Bomba Oh